El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, consideró que al igual que otros hospitales del país, el San Vicente de Paul está en colapso. Lo que pasa es que en el hospital de ustedes está colapsado igual que como estamos tomando. Y nosotros hemos ido presionando la conclusión de los 57 hospitales que se fueron intervenidos y que no se concluyen que actualmente se licitó en un hospital para que quien estuviera aquí en San Francisco no de Macorís, pero todavía no se le ha dado la respuesta. De todas maneras, de todas maneras, eh, la lucha de los médicos no termina. Tiene que ser una lucha junto con quienes hacen opinión y con la población, porque al fin de cuentas la salud de la población la población. Las declaraciones fueron ofrecidas por ROA previo a participar en una actividad científica gremial coordinada por la filial Duarte del Colegio, en la cual trataron el tema del inicio del primer nivel de atención en el régimen contributivo y su impacto en las clínicas privadas. Sobre este particular, la doctora Ramona Mercedes, secretaria de Finanzas del Gremio, expresó su posición en la posible implementación de esta medida. Normalmente debería entrar por el subsidiado, no por el contributivo. La, el primer nivel de atención, pero ahora quieren las ARS y el gobierno que entre por el régimen contributivo, donde si a mí no me mandan un paciente del primer nivel de atención, yo no voy a ver a nadie. Y así estaríamos la mayoría de los médicos, entonces es un riesgo para, para los centros privados específicamente, porque entonces ¿de qué nos vamos a mantener? Giovanni Cordero NTN. Su noticiero regional.